¿Qué tal a todos los aficionados y los ferreteros de verdad? Vamos a revisar como cada mes lo nuevo, los nuevos productos que nos presenta la marca Trooper en su boletín Promo Trooper correspondiente al mes de abril 2023. Les recordamos que los precios pueden variar según en la ciudad donde se encuentren estos productos tienen descuento en Tecuanes Ferreterías que está ubicado en Clapa de Ford Guerrero. Tienen descuento por ser productos nuevos, así como nuestros descuentos que siempre tenemos de temporada. Esto y más, comenzamos a revisar el promo Trooper. En este mes vigente, Trooper nos presenta las bombas presurizadoras multietapas con control automático desde medio caballo de potencia, tres cuartos, un caballo y y 1 y 3 cuartos de caballos de potencia para succionar e incrementar la presión de agua al detectar el flujo, con diámetros de pulgada en entrada y salida cuenta con interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco los servicios para el cual se recomienda son para dos servicios para las primeras presurizadoras y tres servicios para la tercera y cuatro servicios para la última respectivamente. Y esto, este producto en su descripción más a detalle se encuentra en la página 239 del catálogo Trooper 2023. Los siguientes artículos en este mes de lanzamiento son las brocas para router de trooper con zanco de un cuarto de pulgada se complementa la línea con diferentes formas como son cola de pato, corte en V, corte recto con valero, media caña, rebajadora con valero, redondeadora de moldura con valero, redondeadora con valero. Pecho Paloma con Valero. Juego de Machimbrado con Valero. Y estos se encuentran en la página 226 y 227 del catálogo. Tenemos a partir de este mes abril, mejor dicho a partir de la segunda semana, los controles de encendido para bomba. De agua tipo bala y juego de piedras montadas. Juego de piedras montadas en, en cinco piezas para desbaste, rebabeo y acabado en metales. En quinto lugar tenemos la pulidora de 6 pulgadas doble, doble acción de 900 watts en la línea profesional de Trooper. Con 900 watts de potencia. Desde luego también tiene sus refacciones. Como son. Tres esponjas. Mango. Y respaldo. Además de ser. Mango tipo D. Las herramientas oscilantes de 350 watts con 9 accesorios de la línea profesional de la empresa de Jilotepec. y las funciones de uso pueden ser para cortar, raspar, lijar, todo ello en su maleta. Todo ello en su maleta se presenta con una base tipo delta para lijas, tres hojas de lija, un adaptador para accesorios, una hoja circular para corte, una hoja recta para corte de madera y plásticos, hoja recta bimetálica, una hoja raspadora flexible. Dentro de los equipos de motor, motor Llegan los motores eléctricos monofásicos de la marca Trooper para ventiladores, compresores, molinos, bandas, transportadoras y de uso general. Empiezan con un cuarto, medio, tres cuartos, 1 uno, uno y medio en caballos de potencia y finalmente la opción dos caballos de potencia en alta velocidad y de dos polos y de baja velocidad es para los de cuatro polos que se encuentra en esa sección de abajo. Para nuestros amigos eléctricos este mes Trooper nos presenta su nueva línea de cables eléctricos en rollos de 100 metros en color blanco, rojo, negro y verde. A un precio económico, se trata de aluminio revestido de cobre con aislamiento de PVC. Y claro, con los calibres 8, 10 y 12. Claro, el 14 que no puede faltar para nuestra instalación eléctrica en casa. Desde luego, también Trooper pues, nos presenta. El diferentes muebles exhibidores para los amigos ferroteros, como es el mueble exhibidor con soldadoras que es instalado por Publiservicios y también en este mes finalmente los exhibidores tipo góndola de Fosset Basic, Fosset Basic Aqua, Aqua, la línea aéreo Element y Riviera en módulos independientes. Y bueno, eso es el contenido del Promotrooper y lo más nuevo de esta marca. Recuerden suscribirse al canal para mejorar el contenido. Compartan el video y dejen su poderoso like. Hasta el próximo video.